He aparecido en esta especie de, de cueva ¿vale? y había hierro ¿vale? y es el que he picado, es este ¿vale? tengo más hierro en casa, que es el que he picado hace poco y nada, quería ver si había algo más ¿vale? pues a ver si hay algo más que, que esto vale, vale, hay más hierro por aquí más hierro por aquí, hierro por aquí ya no tienes armadura, no tienes nada ya ¿sí? ¿por qué lo he perdido? ¡Lo perdí! Controlo, controlo Está controlado Está todo bajo control Está todo bajo control Y esto lo llevo también ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo iba a llevar? Vale Hombre, yo creo que con lo que tengo ya de hierro Me puedo hacer una armadura De nuevo, otra vez Creo que con eso es suficiente Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam pam, nos vamos a ir a empezar a preparar, poder ir al end, pero primero toca ir al nether. Pam pam pam pam pam. Ah. Ah. Cuidado con mi gato. Cuidado con mi gato. Cuidado con mi gatito. Vale, por pues si acaso. Claro, ya está, ya está, ya está Chiquitín, ya está Ven Tienen que venir Mira cuánto hierro tengo Mira cuánto hierro tengo Mira cuánto hierro tengo Bueno, de hecho no voy a ir a poco Porque Poco es algo obligatorio Como tampoco me lo voy a tomar como algo obligatorio El de Pues... Vamos a empezar por encantar la armadura, ¿vale? Esta armadura que ves la vamos a encantar. Miras, tiene seis niveles, correcto. Vale, pues esto lo voy a plantar ahí. Ya ordenaremos el, el huerto ¿eh? en condiciones, ya lo pondremos en condiciones, pero por ahora obtener comida, pues es suficiente. Obtener comida es más que suficiente, así que no coma, no comas. Menos sin cocinar. Hay aldeanas en la aldea. ¿Me puedes explicar cómo se multiplican? Porque vamos, no, no tiene ninguna lógica. Es, es que no tiene lógica. Muy bonito. Muy bonito. ¡Ay! Había uno que tradeaba con carbón, ¿verdad? Vale, ahora, ahora que caigo, había uno que tradeaba carbón. Pues vamos a tradear con ese señor. ¿Qué te parece? A tradear con el señor Don Carbón, que vamos a llamar. A ver. Este. Dame la experiencia, ¿eh? ¿Te das la experiencia o, o te la quedas? ¿Qué haces? Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. A ver. Voy a pasar. Pues, te ha dejado. Eh, amigo míos, te habías quedado experiencia, eh. Te habías quedado experiencia. Se había quedado experiencia. ¿Cuál era el de la armadura? De la armadura Que también te digo La exploración de... De, de ayer o el otro día No me acuerdo cuándo fue, es igual eh, Hicimos un montón de cosas Encontramos muchas cosas Luego, luego las perdimos Pero... Pero encontré bastante bastantes cositas Como mapas del tesoro, por ejemplo eh, también mucho carbón Estoy haciendo ahora mismo Estoy encontrando mucho carbón Así que eso es bueno Eso es bueno no solo para lo del tema de los hornos y tal Sino por los aldeanos Que hay uno de los aldeanos Que traía a cambio de Contra el creeper sí Contra el creeper sí Creeper ven aquí Psst. Psst. Creeper No viene No viene Creeper, ven ahí. Ven ahí, ven ahí. Ven aquí. alejar, aquí. alejar, aquí. alejar, aquí. alejar, alejar, alejar! ¡Alejar, alejar, Ven aquí. Ven aquí. Estaría bien traerme un arco aquí. No lo digo como dato Estaría bien Traerme un arquito. ¡Ole! ¡Ole! Perfecto, perfecto. No, no, no, no, no, no. Vamos a salvar al leano Vamos a salvar al leano ¿Llegaremos a tiempo o no llegaremos a tiempo? Para la, no. Che que hay un creeper detrás. ¡Lo sé! ¡Sé que hay un creeper detrás! Dime, dime que no faltaba. No, uh, vale, vale. es que él se ha llevado a la puerta, increíble. Se ha llevado la puerta. Se llevaron la puerta. Qué bien. Uh, uh, uy, uy, uy. Uy, eso, eso, golem, pon de tu parte, porque si encima lo tengo que hacer yo todo... Allí hay un creeper y un esqueleto, ¿vale? Y puedes hacer algo Estaría muy bien El siguiente episodio será Preparándonos para ir al Lent Y entonces ya ta, ta, ta. A ver que no hace falta tampoco Ir con una armadura Del NDI, ¿sabes? O sea, si hasta ahora se ha podido hacer con de hierro Con una de hierro Y de diamante ¿Por qué tiene que ser de nederite? Más a mí, más ilusión la de hierro. Ilusión y cola de hierro. Muchas gracias, señor. Muy amable. Muy amable. Te voy a hacer manzanas doradas. Había caído que el, el, el señor ese. No había caído que el señor vendía manzanas. Increíble. Increíble. Pues, oye. Voy avanzando, parece que no. Pero algo voy avanzando. Poquito, poquito. Cat a get, a Pam, pam, pam. Tierra. Pam. Y eh, luego... Espérate. Vale, esto va en el cofre. El cofre final. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Esto no va aquí. Esto sí, esto sí. Mm. ¿Qué más? que más? Una madera. era La pólvora va. Y pam. Eh, eh. vale, la manzana. Un momento me voy a llevar estas manzanas. Aunque no sean doradas, pero me las puedo comer. Y hola, ¿qué tal, Frankie? ¿Cómo estamos? Que no te he dicho nada. Míralo estaba aquí, claro, mira, mira, mira que contento qué contento se pone Frankie que contento se pone Frankie bueno, pone muy, muy contento se pone muy contento patatita, como va creciendo, no sé, me gusta, que vaya creciendo esto que vaya creciendo vamos a ir a... a ver, a ver, a ver qué cuevas hay por aquí y a ver eh, si podemos conseguir por fin de... Ya de esto ya el canalizador eh Porque tengo ya La Ola de mar El corazón de mar Que se lo he conseguido En un tesoro Mapa del tesoro Así que Hay que amortizarlo bien Hay que amortizar Esa bolita de mar Bastante bien Podría meterme en esa cueva pero. ¡Oh, wow, wow, wow! Me voy a meter en esta. Me voy a meter en esta. ¿Qué haces sin cubo de agua? También es verdad. <risa> También es verdad. Que no me he hecho cubo de agua. No me he hecho cubo de agua. Bueno, pasa. No te preocupes. No preocupense. No preocupense. Vamos, ven araña. Ven. Ven a mí. Muy bien. Has venido ha sido. Viniste y te fuiste No duraste ni un minuto Aquí no hay nada Voy a ir antorcheando De vez en cuando Para ir viendo ¿no? Ir quedando Pellejos de estos, las hojas estas Eh, miro para atrás Acaso este hay Un monstruo Ay Dios mío que vienen a por mí carne podrida, ya lo sé, pero por lo menos vamos a dar algo del arma estaría bien, ¿eh? ¡Oh! no me ha dado nada, bueno, el casco <ríe> me, me lo puedo poner para el nether el casco me lo puedo poner para el nether Para el nether no, le... ah. eh, ¿eh? ¿qué hace usted aquí, señor? ya a su casa que, le, que, le, que van a ir a por usted ¿me entiende? No, no entiende. Señor no entiende. Señor no capichi. Señor no capichi. Esto Aquí, esto aquí. Bueno, las doradas que tengo. La de manzanas doradas que tengo también te digo, puedo quemar. Las cosas de oro. Y me dan pepitas doradas. Lo convierto en lingotes y tengo otro lingote de oro. Que eso no lo habías pensado, pues. De paso ya miro a ver si hay alguien, ¿no? <risa> de paso a ver si hay algún creeper o algo. Voy a hacer que de repente haga. Explote como las palomiras. A ver. Bueno. De tu creeper. Venga por usted. Ya sé lo que quería, tú. La espada. Que estoy con lo de las luchas. Ya sabía yo que quería algo encantado. La espada. La armadura me da igual. Pero la espada. La espada sí que es algo que no me da mucho igual. ¡Hombre! Si usted me da esa espada. Todos amigos, ¿vale? ¿Qué te parece? Si me das esa espada, te perdono. Uy, uy. No, no te voy a perdonar. No te perdono, no te perdono. Pero dame esa espada. No te perdono, pero dame esa espada. No. No la, no. No la <ríe> toque final. Uy. No. El toque final no me dio tiempo. Pero bueno, a ver. Vale. Hay que dejar cosas en casa. Hay que dejar cositas en casita vamos está? El señor todavía está ahí. Todavía está en la calle. Qué gamberro. Qué gamberro es el señor. Un poco travieso. Un poco travieso. Un poquito solo. El reflejo. El reflejo del agua. Muy bonito. Verdad. Muy, muy bonito. Pam, pam. Listo. Lo quemo aquí bam, bam. Vamos a volver otra vez A la cueva Este es el capítulo de Conseguir experiencia vale Se va a llamar así Conseguir experiencia ¿Qué Se llamará Vale, esto hay que dejarlo que quede un poco más Vale que haya crecido Bien Vamos Bam, bam, bam. Así. Así está perfecto Así está perfecto Pam pam Y luego tengo que quitar esto para más papel ¿Vale? Más papel Los árboles ya los estaré fuera de cámaras Vamos Vamos Vamos bueno, la de oh, que estoy pillando Y la de experiencia, bueno, menudo Menudo, menudo niveles Voy a pillar La de nivelitos que voy a pillar Bueno, ya estoy en ello, ¿sabes? Estoy en ello, voy a llegar a los 20 niveles 20 niveles en breves 20 niveles en breves Atención Que se viene Nivelitos se vienen, se vienen. Nivelitos se, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, todavía estás aquí. Es que me puedes confundir. Cuando te vas, mirándome atrás. Hay que descaro. Ahora me gustas más. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Que siga así Madre mía, hay un creeper abajo del todo Tengo miedo Espero que no suba Espero que no suba Pero los monstruos no saben hacer parkour, o sea que Dudo mucho que suba Dudo mucho que suba Muñeco Ay Dios media hora media hora para pa el zombie a ver si encuentro algo interesante bueno el oro espérate pam pam pam con esto se lo puedo picar esto se lo puedo picar por fin por fin puedo picar algo aleluya aleluya aleluya aleluya imagina es que el cuarto de diamante ya sería Sería increíble, pero Con mi suerte No, no hay de Hay hierro Y oro No sé qué me da que la cueva esta Está explorada, porque esta antorcha No la he puesto yo antes Pero no está explorada del todo Porque si no Ya hubiera minado todo, ¿sabes? Y dudo mucho que los materiales se spawnen <risa> Dudo mucho Que pase eso si ser así, estaría genial, ¿sabes? Ahí claro O sea, es un dato curioso que te dejo en el aire Hombre, muchas gracias, calamar Muchas gracias por haberme iluminado el camino al hierro Casi me ahogo, pero he sobrevivido Casi me ahogo, pero he sobrevivido Vamos por donde la lava Que ahí tiene vinta Y a ver, cositas interesantes Que a lo mejor no las hay, pero A ver Sí, por aquí he estado yo. Esta cueva ya la he explorado yo creo, ¿eh? Me da a mí que sí. Pero esta zona, de aquí para allá, no he ido yo. Y para allá, no. Vale, ahí hay un esqueleto o un zombie. Mm, esto es lo complicado de las cuevas, que claro, cuando llegas a ciertas zonas, está muy difícil. ¿Sabes? Hola. Lo complicado me mola A ver Ahí está antorcha, antorcha. Uy, ¿ves? Por aquí sí que he estado yo ¿Ves? Por aquí sí que he estado yo Pero no he bajado hasta allí No he ido para allá La lava quema Así que cuidado No os acerquéis a ella Consejo de Sofis, vete. No te acerques a la lava que quema Y al fuego tampoco Bueno, la lava es fuego, ¿vale? Pero ya me entiendes Ya me entiendes Si estás cocinando, no metas la mano en la sartén Te vas a quemar Y que, ¡Ay, Dios! ¡Que la cueva sigue! ¿Esto es un no parar o qué? ¿Pero qué tipo de cueva es esta? <risa> Vamos a volver Porque esto me da a mí... Que tiene para rato, ¿eh? Me da a mí que tiene para rato. Así que... Voy a volver para arriba. La pregunta es por dónde. Ya sé dónde estoy. Vale, pues entonces tiene que haber un camino... Que me lleve dirección a casa. Ya sé dónde estoy. Vale, pues sabiendo que es esta cueva... Vale, sabiendo que es esta cueva me tranquiliza vale, entonces el camino de vuelta a casa no sé si era por aquí no, por aquí no era pero era por esta zona tenía que haber un camino ¿no? ¿por aquí? no, por aquí no por aquí no hay nada por aquí no hay nada pero a mí me suena que cabía algo mm, Pero ya sé dónde estoy Ya sé en qué cueva estoy He estado aquí varias veces He estado aquí varias veces La cosa es cómo salgo yo de aquí sí. La opción es volver para atrás O buscar Una salida a la superficie o haciendo un para arriba. Opción. No llevo nada de, de cubo de agua. Voy a intentar ir por aquí. Voy a ir por aquí. Pam, pam, pam, pam, pam. Por aquí, por aquí, por aquí. Que por aquí es por donde he estado antes. Vale. Para arriba. Aquí está. Yo creo que por aquí está la salida. Aquí. Aquí. y la Salida. Salida. Y si no, pico hacia arriba y ya está. No pasa absolutamente nada. ¿La capa es. 10. Vale aquí, por aquí me he olvidado hacerme el, el cubo de agua tú, el cubo de agua y eso y eso que tengo mucho hierro, ¿sabes? me he olvidado el cubito de agua perfecto no pasa nada tranquilícense no pasa absolutamente nada a ver aquí no, espérate Ay, Dios mío, la salida Espérate ¿Por aquí? Creo que es de noche Me parece que es de noche no estoy... Uy, Dios Uf Uf, uf, uf, uf Ah, <risa> ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Se ha caído ¿Qué Es que se aguante que se aguante, no me he subido No me he subido Vale, está viendo que es esta bajada A ver, ¿dónde es? Voy a hacer esto oh. Eh, perfecto Muy bonito es en el agujero donde hay esto. Aquí, ¿vale? Entonces... Mm. Vale. Me he desplazado... O a lo mejor no. Vale, están aquí las calabazas. Eso significa... Vale, me he perdido. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa Que me he perdido